Entré, entraba y salía, en una me acechó, me dio un trompo y me jaló un machete. ¿Qué proyecto? Es y tuve fue? que mandarme dio la Hidalgo. Y, ¿Y quién es él? Eh, no, yo no le sé el nombre. ¿Qué tú haces en ese proyecto entonces? Yo soy trabajo de refrigeración. Tal ¿De qué compañía es él? El... No, es mi negocio propio. O sea, ¿de qué compañía es ese vigilante? De, la, de proyecto. Cuando te dio el golpe, ¿qué hizo él? No, me jaló un machete inmediatamente, no me dejó salir del vehículo. O sea, pero había una situación entre ustedes ya, No, no, no, no, no, no, no, Sino que el tipo se le ve que un... Usted sabe que... Esos son gente que buscan a cualquiera que esté disponible para trabajar ese tipo de trabajo. No, yo ni un carajo le dije. Pero yo me estaba riendo además, por suerte, me estaba grabando. ¿A raíz de qué tú crees que él asumió esa contigo? No sé. Porque si yo le digo que sea un poco más dinámico, más educado, usted no puede... Ahora, si te hubiese dicho algo una mala palabra o algo, bueno, pues pueda reaccionar. Dices tú que él estaba grabando. Sí, esa es la suerte. ¿Por sí. qué? Bueno, porque ya tenía la intención de darme, a la cual yo estaba ignorándome. Me es? mata ahí. ¿Cómo califica a esa persona? ¿Cómo lo califica él? Bueno, si como, un, como un antisocial, porque es una gente que... Cuando yo le estoy dando al apoyo a los demás, que digo que todos los de demás residenciales son gente que son... Eh, muy simpático, muy dinámico. Así él se muestra de una manera diferente. ¿Dónde fue eso entonces? En organización hidalgo de salida de Santo Domingo. ¿Cómo el nombre tuyo? Luis Verde. ¿Qué tú haces Luis? Eh, refrigeración, trabajo. ¿Qué le piden las autoridades? No, no, justicia, yo ando buscando la bebida de esto. Es ¿Por qué puedo andar en la calle y me mata? ¿Qué me por tu vida? Oh, pero claro, pues como mi tipo me, me agarró ahí. entiendes? O sea, algo planificado porque me está grabando. Esa es la suerte. Yo no puedo andar en la calle como yo ando. con el tipo y me mata porque produce Para Inetn, es un simple disparate. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.